Leyenda Las Tres Pascualas por Eugenio Brito Las Tres Pascualas vivían en la naciente ciudad de Concepción, allá por el siglo XIX. Las tres eran hermanas. Ellas, siendo jóvenes, lindas y lavanderas, solían ir diariamente a lavar ropa en una laguna. Allí, entre lavado y lavabo, cantaban canciones de amor y al caer la tarde le pedían a la laguna que por favor les trajera el verdadero amor de sus vidas. Un día vieron llegar por la orilla opuesta a un gallardo joven que al se acercó hacia ellas y les ofreció tertulia, compartiendo con el joven su comida y éste las acompañó hasta que el sol se puso. Las encontró muy lindas y malvadamente se propuso hacerlas suyas. Por otro lado, las tres Pascualas regresaron a su casa en silencio arrobadas y cada una de ellas convencida de que el hermoso joven había venido por ellas, solo por ella. El joven regresó día a día a la laguna, dispuesto a rendirles una por una a su perfido deseo. Llegaba por la mañana, ayudaba a la Pascuala Menor a llevar la ropa a su cabaña. En el trayecto, le declaraba su ardiente amor. Cuando la Pascuala Mayor partía al pueblo a comprar las provisiones, enamoraba a la de medio. Y cuando la menor preparaba la comida, juraba amor eterno a la mayor. Así, las tres pascuadas se enamoraron locamente. Como cada una se sentía elegida, no se atrevían a mirarse de frente. Temerosas de despertar sus celos, ya no cantaban. Solo suspiros llenaban el atardecer. La laguna ya no era verde y clara, sino turbia y revuelta, como sus pobres almas que habían dado todo a su bien amado. Y entonces, el dichoso bien amado, habiendo logrado su propósito, ya no acudió a la cita. Esperaron en vano, hora tras hora, día tras día. Por fin se miraron cara a cara y sus propios ojos revelaron su triste secreto. Muertas de pena, fueron internando calladas en las aguas. Estas se agitaron formando un remolino. Un temblor sacudió su fondo. Las aguas se desbordaron. Y al volver a su cauce, este tomó la forma de ayuna, en cuarto menguante. Según cuentan los hogareños, desde entonces ciertas noches suelen verse las pascuas. Luego de una llena, abando y abando en la laguna que lleva su nombre. Creen que sus aguas no son buenas y evitan su cercanía.